Thank you. Hola, buenos días a todas y a todos. Eh, yo soy Beatriz Vega, soy la responsable del área de familias eh, de plena inclusión y hoy estamos aquí para compartir una sesión de trabajo y una, una sesión que nos hace especial ilusión eh, porque trata sobre las escalas de calidad de vida familiar y es un tema que llevamos tiempo trabajando. Eh, las escalas, eh, no sé si conocéis, que surgieron las escalas de calidad de vida familiar que utilizamos en plena inclusión Surgieron de un proyecto de I+.D. liderado por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, eh, con un proyecto de I+.D. Que, que financió el Ministerio de Educación. ¿no? Un, un proyecto que eh, se desarrolló del año 2006 al 2010. Y luego en el año 2013, pues un grupo de trabajo que había participado en esta, en esta investigación, un grupo de trabajo que estaba formado por Joana Mas, por Ana Balcels, por Natasa Baqués de la Universidad Ramón Jul, por Cecilia Simón, de la Universidad Autónoma y coordinado por Climén Giné, de la Universidad Ramón Jul, eh, pues creó dos escalas de calidad de vida familiar. Una escala para mayores, familias con hijos mayores de 18 años y otra escala para familias con hijos menores de 18 años. Eh, en el año 2019, con la participación de muchas entidades de plena inclusión que cumplimentaron la escala y que compartieron los resultados, pudimos revisarlas y pudieron hacer una mejora de las dos escalas, que es la versión que tenemos actualmente. Cualquier persona puede acceder tanto a las escalas como a los manuales de aplicación que están en la página web de Plena Inclusión. Y luego las organizaciones que lo deseen, solicitándolo por escrito, pues pueden acceder a una aplicación informática que también tiene Plena Inclusión. En la sesión de trabajo de hoy, lo que vamos a hacer es ver una de las utilidades que tiene la escala, ¿no? una utilidad que es más bien, organizacional. La escala se puede utilizar para explotar datos con cada familia y darle una devolución a cada familia, pero también podemos juntar los datos de todas las familias que la contestan y ofrecer resultados que nos pueden ayudar a mejorar eh, los apoyos a nivel de organización. En esta sesión de hoy vamos a trabajar el tema de resultados a nivel organizacional. Eh, la sesión va a tener dos partes. En una primera parte, Joana Más, que es profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación eh, de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de la Universidad de Ramón Llull, eh, nos va a hacer una primera presentación del marco de las escalas. Y en un segundo momento eh, van a participar tres personas, Cecilia Simón, que también es profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, y luego dos, dos personas que van a compartir la experiencia de un trabajo en una asociación. Va a estar con nosotros Ruth Sastre, que es trabajadora social y directora del Centro de Atención Temprana de Grupo AMAS, eh, que se llama Castilla, el Centro de Atención Temprana. Y Davi Alazar, que es eh, psicóloga y alumna del Máster de Educación y que colaboró con Grupo AMAS para la explotación de los datos. Y sin más, doy paso a Joana, que hará la primera presentación. Joana, cuando quieras. Muy bien, pues sí, se, se me oye bien. Pues uh, Lopri, muchas gracias, Bea. Y a ver, uh, en ese agradecimiento ¿no? de, de Bea, no solo por la presentación, sino yo creo que, que sobre todo por por el hacer posible estos espacios ¿vale? estos espacios que nos permiten compartir y reflexionar sobre nuestra práctica uh, profesional, estos espacios que son tan importantes y, y también casi que me debería decir uh, son tan escasos y tan difíciles ¿no? de encontrar un momento para pararnos, para pensar y para compartir estas inquietudes y de aquí gracias Bea y también a Plena Inclusión porque siempre os hemos tenido aquí, ¿no? hemos, habéis estado aquí pues ayudándonos a encontrar estos espacios e incluso también ¿no? ayudándonos a fijar bien la mirada en lo que es importante. Antes antes de entrar Bea iba diciendo, Os voy persiguiendo y es importante, es importante que nos vayas persiguiendo y que vayamos encontrando estos espacios y por tanto pues muchas gracias. Y también uh, os queríamos agradecer a todas vosotras, pues a todos vosotros, no solo vuestra participación y asistencia hoy uh, en, esta, en esta sesión y en muchas otras que seguro que hemos compartido, sino también os queríamos agradecer pues, todo vuestro trabajo, todo el trabajo que estáis realizando. Eh, con, en relación a la atención a las familias en general y en particular en, en relación a, a la mejora de su calidad de vida familiar. Y, y no son palabras vacías, creemos, cuando os queremos uh, decir y cuando os decimos que vuestras inquietudes, vuestras ganas, vuestro compromiso, vuestras preguntas ¿no? y sobre todo vuestra dedicación, pues han sido son clave. No Cecilia de, de nuestro trabajo. Así que el disponer de compañeros de viajes como Bea y Plena Inclusión y como todas vosotras, pues es todo un lujo y queríamos empezar pues así esta, esta sesión de hoy. Muy bien, como bien ha dicho Bea, la sesión de hoy uh, tiene por finalidad pues esto, el poder reflexionar conjuntamente ¿no? el compartir este momento y de ello os vamos a pedir que por favor que, que, que nos hagáis llegar cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier observación, que, que es cierto que somos unas cuantas, ¿no? somos unas ciento y algo, eh, unas cien personas, entonces... A veces es difícil, pero por favor, es un espacio que lo hemos querido pensar y, y diseñar desde este punto de vista, ¿vale? Que sea práctico y sobre todo que nos permita compartir inquietudes, porque a partir de estas inquietudes es donde podemos encontrar conjuntamente uh, las soluciones. ¿vale? Entonces, como decíamos, sí que es cierto que la sesión se va a centrar sobre todo en... Vale, estos datos, estos números ¿no? que nos dan las escalas, pues cómo los podemos convertir en resultados, de resultados que sean comprensibles y que tengan sentido tanto para las familias como para nosotros y a su vez después estos traducirlos en planes de mejora y de ahí que el plato central, ¿no? El punto clave de esta sesión va a ser la segunda parte, ¿no? Que van a conducir nuestras compañeras del grupo AMAS. Pero también veíamos que, que podía estar bien hacer esta primera, este primer centro, ¿no? Esta primera parte de recordatorio o de, de compartir, ¿no? De dónde venimos, sin sí, la intención de ser exhaustivas. y si acaso después al final los compartiremos, pero hay muchos enlaces a muchas sesiones que, se, que ya se han hecho ¿no? con esta finalidad de entender mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de calidad de vida familiar, por qué es importante, cómo son las escalas, cuáles son los diferentes usos. Entonces hay diferentes recursos que, que están a disposición a través de plena inclusión, ¿no? entonces ahora sí que queríamos solo hacer como un breve recordatorio. Vale. Voy a intentar compartir pantalla y sí si que si, si me podéis ayudar a decir que la estáis viendo bien. Sí, se ve bien. Sí, fantástico. Sí, sí. Muy bien, pues entonces uh, lo que decíamos, vamos allá con esta primera parte. Uh, sí que veréis que, que hablo en plural y, y es porque no puede ser de otra forma, como bien ha indicado uh, Bea al principio, pues de, en esta aventura, ¿no? en la aventura de, de revisar y estandarizar las escalas uh, de calidad de vida familiar, pues hemos estado trabajando estrechamente Cecilia, Cecilia Simón de la Universidad Autónoma de Madrid y el grupo de investigación de Disco de la URL. ¿eh? Entonces, hoy estamos Cecilia y yo y podíamos estar perfectamente Ana, Natasha, Simón y como es más que normal, Clemente. Uh, muy bien, ¿qué nos gustaría compartir ahora en esta primera parte? Pues nada, dos tres apuntes sobre por qué es importante evaluar la calidad de vida familiar, o sea, por qué tiene, o tiene sentido el evaluarlo o el conocerlo desde el trabajo que estamos haciendo. Después también un recordatorio de las escalas, Uh, propiamente dichas y terminar ya con algún mm, comentario apunte sobre los diferentes usos que, que bueno, que vea también ya no los ha uh, indicado mm -hmm. al principio. Muy bien, uh, como es más que sabido y tampoco no, no vamos a decir nada nuevo, eh, en las últimas décadas, décadas del constructo el, de calidad de vida, tanto individual como familiar, ha ido cobrando cada vez más importancia y más sentido, ¿Mm? hasta el punto que se ha convertido en un elemento clave, en un elemento crítico para todos aquellos que trabajamos desde diferentes ámbitos en el campo de la atención de las personas con discapacidad intelectual y en el desarrollo de sus familias. ¿No? Y es muy fácil entender el porqué, es fácil también el ver, el, el identificar ¿no? la concordancia, la conexión ¿no? que hay entre la finalidad última de nuestro trabajo, ¿vale? que no es otro que el de velar pues, el desarrollo y el bienestar de las personas y de sus familias, y el sentido de la esencia de lo que es la calidad de vida familiar. ¿Vale? que hace referencia a este sentimiento de bienestar emocional ¿m? que tiene y viene definido y tiene que ser así, uh, definido de una manera conjunta y subjetiva por todos y cada uno de los miembros y que interactúan y en el que interactúan las necesidades de cada uno de ellos. Y es de ahí y es por esto ¿no? que decimos que la calidad de vida familiar es, es un sentido, tiene un sentido dinámico. ¿Por qué? Pues porque guarda una estrecha relación entre, no sé si os molesta este punto, entre lo que son las necesidades cambiantes de la familia y también los diferentes apoyos, los diferentes recursos, tanto formales como informales, que se le van brindando. De ahí... Que uh, tal como vuestra Esta imagen, que es la figura ¿no? de la, que representa la teoría unificada de calidad de vida familiar que proponen Luna y los Turbul y todos sus colaboradores, pues la calidad de vida familiar tiene y debe que entenderse a partir de una visión global, holística de la familia. La familia como un sistema en el cual a su vez está formado por... Uh, todos y cada uno de sus miembros, con todas y cada una de sus necesidades, sus características y sus prioridades. Pero además, no podemos entender a la familia en un vacío, ¿no? en un vacío social, sino que la debemos entender y ubicar ¿no? que, que esta familia forma parte de todo un sistema mucho más amplio, un sistema social, cultural, económico, ¿vale? con unas determinadas políticas. Uh, específicas Y de ahí ¿no? la importancia que tienen y que guardan los recursos y los apoyos disponibles, ¿eh? tanto formales como informales. Los servicios somos, no dejamos de ser estos apoyos informales que dispone, del que dispone la familia. Es por este motivo ¿no? que siempre que hablamos uh, de calidad de vida familiar, pues decimos pues, que la calidad de vida familiar se va a ver mejorada. Y, y por ende también ¿no? la misión de nuestro centro se va a ver cumplida en la medida en que las necesidades de todos y cada uno de sus miembros se puedan ver cubiertas y también en la medida en que se vayan uh, brindando, en que vayamos brindando pues, diferentes oportunidades ¿sí? en términos pues, de apoyos y de recursos para que todos y cada uno de ellos puedan llegar a desarrollar sus, sus metas, sus propios objetivos, aquello que para ellos es, es importante. ¿Mm? Es decir, en otras palabras, uh, preocuparnos por la calidad de vida familiar uh, requiere, implica, nos comporta, pues el preocuparnos por cuáles son sus, sus necesidades, sus prioridades, por, cuál es, por qué es aquello que es importante para ella ¿vale? y por cuáles son los apoyos, los recursos que mejor pueden satisfacer, que mejor pueden ayudar a cubrir estas necesidades y estos resultados. ¿vale? Por es, es por ese motivo ¿no? que, que muchas veces decimos que el medir, el, ¿no? el conocer la calidad de vida familiar, a, nos tiene que ayudar sobre todo a dos grandes aspectos. Por una parte, a entender y comprender mejor la realidad de las familias. Es decir, nos tiene que acercar a las familias, a su realidad, a aquello que para ellas es importante y, a, y de aquello de, de lo que disponen también. ¿vale? Y también nos debe de permitir y ayudar a poder establecer objetivos y o puntos de mejora para nuestro trabajo. Como decía Bea, tanto a nivel individual como a nivel de organización. ¿Vale? entonces aproximarnos a, a, la, a, a la calidad de vida de una familia ¿no? al entender, al comprender bien de qué estamos hablando pues requiere el analizar a la familia en su conjunto desde esta perspectiva holística que decíamos ¿no? con esta mirada dentro de la familia pero también fuera en el contexto, en donde está también comporta y requiere reconocer, conocer las principales áreas Ah, que para ellos son importantes, es decir, las dimensiones, aquello que nosotras eh, cuando medimos la calidad de vida llamamos las dimensiones, ¿vale? Entonces implica conocer, y más que conocer, a mí me gusta mucho este verbo, ¿no? El de reconocer que tiene que ver con el también ponerme en el punto de vista, conocer a partir del punto de vista de la familia de cuáles son las principales áreas o dimensiones que son importantes para ellas, para después a partir de aquí poder empezar a, a dibujar conjuntamente planes de mejora. También requiere y es importante identificar, como decíamos, la voz, de la propia familia. Sí que es cierto ¿no? que, que muchas veces pues trabajamos con uno, con un miembro de esta familia, pero es importante que cuando estemos hablando de calidad de vida familiar, de alguna manera, pues todos queden representados, todos los miembros de esa familia queden representados. ¿vale? No solo la mamá o el papá, o no solo ¿no? pongamos la mirada en la persona con la que está con discapacidad y por último pues también requiere y comporta dotarse de información que sea importante normalmente recogemos muchísima información ¿no? es una cosa que, que siempre hacemos que acabamos, que acabamos teniendo terminamos teniendo muchísima información pero lo que es importante es ver cuál es la información que es importante y a partir de aquí poder y aquella información que es importante además que nos permite poder tomar decisiones compartidas ¿vale? y para ello necesitamos dotarnos de diferentes instrumentos, de diferentes estrategias de recogida de información ¿vale? y entonces ahora nos podemos preguntar ¿vale? cuáles son? ¿no? Estos, eh, estos instrumentos, estas técnicas de recogida de información pues como Joana, perdona, es que a veces ¿Sí? se te va, la, se te ha ido la voz un poquito, perdona, ya está bien, perdón. ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora se te va un poquito. Ahora ay, no sé. bueno, voy a, intentar. Es porque a lo mejor... no sé. Ahora bien, Pero si ahora, ahora, bien. ahora bien. No me, oís, ¿sí? ¿Me, ¿Me vas viendo o solo veis la pantalla? Va, vas bien, vas bien ahora, dale. Vale, vale, es que como me voy moviendo, pues a lo mejor también, bueno, intento estar más quieta, ¿vale? Entonces, como decíamos, ¿vale? ¿cuáles son estos instrumentos o estas técnicas? Pues como nos van a explicar y nos van a compartir de una manera exquisita estas, las compañeras de Amas, pues necesitamos tanto, requerimos tanto de, de, de medidas objetivas, estandarizadas, ¿vale? Como, como son las escalas propiamente dichas, pero también necesitamos y es importante... Uh, nudirnos, compartirlos, complementarnos con uh, información mucho más cualitativa, ¿eh? como pueden venir de, de entrevistas o de grupos de, uh, o grupos de discusión, es decir, y, y, y ambas informaciones son importantes y son necesarias, ¿no? las requerimos, las requerimos de, las, de ambas para realmente ajustarnos a esta visión. Este es un punto importante que queremos remarcar. Entonces, las escalas las debemos entender dentro de este contexto. ¿vale? Muy bien, ahora sí que centrarnos en las escalas, ¿no? en el segundo punto, que son la discusión de las escalas de calidad de vida familiar españolas, pues como bien sabéis todas, pues estas tienen por finalidad a explorar la percepción de dichas familias en relación a, con su percepción de calidad de vida familiar y disponemos de dos versiones, ¿vale? la versión para las familias con un hijo, a, hija con menor de 18 años y para familias de mayores de 18 años. Y de cada una de las escalas tenemos tanto el manual como la escala propiamente dicha. ¿vale? Muy bien, como ha explicado de una manera fantástica y genial uh, Bea, estas escalas tienen el origen en um, lo que hicimos o en las escalas actuales que tenemos, lo que son es la versión revisada y estandarizada de estas escalas que se presentaron y que presentamos en el 2013 de calidad de vida familiar. Y entonces que gracias a todo el trabajo que habéis ido haciendo desde las entidades, trabajando con las familias, gracias a todos estos datos, pues nos han permitido el poder uh, revisarlas, estandarizarlas y disponer ahora de unas, uh, unas versiones mucho más robustas, mucho más sólidas. ¿Mm? Vale, entonces, de las escalas propiamente dichas, de estas dos versiones uh, estandarizadas, que son las actuales que tenemos, como podéis ver, ambas escalas, uh, la calidad de vidas define a partir de cinco grandes dimensiones, ¿Vale? Y en la escala de menores uh, está compuesta por 35 ítems y en la escala de mayores está compuesta por 32 ítems. ¿vale? En relación a las dimensiones, como podéis ver, pues hay dimensiones comunes, ¿vale? como es calidad de vida familiar o bienestar económico, y las otras sí que ya son más particulares o son más concretas, más específicas del momento, ¿vale? del, del momento vital de las familias. Si pasamos ahora a, a ver ¿no? cómo las podemos usar o cómo uh, las, las podemos aplicar, pues como bien sabéis, son escalas uh, de autoevaluación ¿vale? que uh, contestan a uh, las propias familias. y Puede ser el padre, la madre, el hermano, es decir, puede contestar, contestar a las, cualquier uh, miembro de la familia, eso sí, teniendo una perspectiva de familia. ¿Vale? Se les pide se le, que intenten ver, ¿no? ir más allá de lo que sería su propia perspectiva e intentar responder en voz uh, de familia. Son, ciertamente son escalas, son de autoaplicación, pero también las podemos utilizar en formato de entrevista, lo cual creo que es muy interesante porque hay familias que se van a encontrar mucho más cómodas en este otro formato y no hay ningún problema. ¿Vale? Y la duración estimada cuando es de autoaplicación, esta sí que depende de cada familia, lo sabemos ¿no? por experiencia, pero serían más o menos por lo general unos 25 minutos. Vale. ¿Cómo se contestan las escalas? Pues, mirad, las escalas se contestan uh, con unos ítems de frecuencia, es una escala Likert de 1 a 5, donde el 1 es nunca y, y el 5 puntúa como siempre, ¿vale? Y ambas escalas tienen dos secciones, ¿vale? Cuando, tenemos, ¿no? Cuando vemos la escala, pues vemos que primero hay una primera sección que son datos demográficos, donde se recoge información ¿no? de datos demográficos y otra que ya es la escala propiamente dicha. ¿vale? Y aquí os hemos puesto un pequeño ejemplo de la escala de menores. Esta, es, ¿no? Esta sería uh, la primera parte ¿no? de, de recogida de datos que tiene que ver tanto, ¿no? preguntamos tanto por la persona que responde la escala de la familia y también con como el familiar. ¿vale? Y, Aquí tenéis un ejemplo pues, de lo que sería la escala uh, propiamente dicha, ¿no? con los diferentes ítems y uh, la, la escala de ELIC. ¿no? Continuando con estas consideraciones sobre cómo podemos usar y aplicar estas escalas, sí que también mm, vemos que es importante tanto de estas escalas, como nos atreveríamos a decir, para cualquier escala, cualquier instrumento que pasemos, ¿Vale? Es muy importante uh, el que siempre, eh, como profesionales, dejemos muy claro, compartamos uh, con las familias el por qué. Uh, pasamos esta escala porque no les preguntamos uh, por la percepción que ellos tienen de su calidad de vida familiar y para qué, qué vamos a hacer con esta información, para qué nos va a servir. ¿no? Entonces, también el trabajar toda, no, no crear falsas expectativas. También, como siempre, es muy importante que tengan esta garantía y esta seguridad de que la, informa, la información es totalmente confidencial y que la puedan contestar de la manera más sincera y uh, más de acuerdo con su realidad. ¿Vale? Muy bien, entonces pasemos ahora al sistema, ¿no? ¿cómo las puntuamos? ¿Cómo se puntúan o qué puntuación nos dan estas escalas? ¿Vale? Que es un poquito el foco de, de la sesión de hoy. Entonces, ¿cuáles son las puntuaciones que nos dan estas escalas? Pues, fácil, nosotros pasamos la escala y la primera puntuación que, que obtenemos son puntuaciones directas. ¿vale? Es como un sumatorio de la puntuación total, ¿vale? nos da una puntuación total por la escala y también por lo que son las diferentes dimensiones, por cada una de estas dimensiones. ¿vale? Ahora bien, eh, un número, o sea, la puntuación total, en sí mismo, pero tampoco nos dice nada. Entonces, ¿qué hicimos? A partir de la revisión y ¿no? gracias a la revisión que, se, que pudimos hacer ¿no? y junto con esta estandarización, lo que hicimos fue el poder convertir este número en un percentil ¿vale? que nos pudiera ayudar a entender la valoración que una familia hace de su calidad de vida familiar en relación con el resto de familias, ¿vale? es decir, el poder entender mejor, el situar en qué rango, ¿no? en qué punto más o menos se mueve uh, esa percepción, en dónde lo podemos ¿no? uh, situar y poder identificar uh, o situarlo en una posible o bien fortaleza o bien necesidad. Fijaros que es muy importante esta parte de posible, porque quien realmente nos va a decir si es una fortaleza o es una necesidad, va a ser la propia familia. vale Pero sí que el hecho de tenerlos en estos percentiles nos ayuda a poder visualizar no un poquito en, en qué punto están en comparación con las otras familias. vale entonces, Una vez tenemos estas puntuaciones de percentiles, que son tanto uh, eh, totales como también por, mm, por dimensiones, pues podemos uh, definir, construir este perfil de calidad de vida familiar. Y aquí, como hemos dicho y como vamos a, a ver en breve, lo que es básico y es muy importante es poderlo contrastar, poderlo complementar con mucha más información, ¿vale? con muchas más... Um, con, con otros instrumentos que nos den mucha más uh, información sobre realmente qué significan estos números. ¿vale? Entonces, para después sí que ya terminar este plan de acción familiar. Uh, aquí sí que, como ha dicho Bea, la verdad que la herramienta informática que, que diseñaron uh, creo que es de gran utilidad ¿no? y, y, y nos facilita mucho este, este paso de puntuaciones directas a percentiles al perfil. ¿vale? Entonces Aquí, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿vale? Aquí sí que veríamos, uh, hemos puesto este pequeño ejemplo, aunque yo os digo, ¿eh? Eh, a continuación vais a verlo de una manera mucho más chula, creo, que no este, no está. Pero aquí podemos ver, pues, podemos encontrar una familia, ¿no? Que, es de, que tiene un hijo menor de 18 años, ¿no? Que, su, que el percentil total de calidad, pues, es 70%. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos aporta? Eh, eh, eh, no, ¿En qué nos ayuda esto de los percentiles? Pues, pues fácil, para mí, nos, sobre todo, dos grandes puntos. El primero, en entender esta puntuación, este número dentro de este continuo, ¿vale? De 1 a 100 y poderlo entender en relación a una población, en relación a las otras familias, a, con hijos, también, con algún tipo de discapacidad intelectual y en el desarrollo de la misma edad. ¿vale? Y además, también nos permite poderlos situar dentro de estos rangos, ¿vale? que son los que nos pueden dar alguna pista de si estamos hablando de una posible fortaleza y una posible necesidad. ¿vale? Entonces, esto sería para la puntuación total, ¿No? Y aquí ya sería pues, este percentil de calidad de vida ya organizado uh, por las dimensiones. ¿Vale? Entonces, nos permite ir uh, viendo lo que podíamos identificar. Aquí sí que es cierto que los percentiles son bajitos. Entonces, mm, es, uh, nos está diciendo que la percepción que ahora mismo están teniendo estas familias no es muy alta. ¿Mm? Y que es interesante pues, el poder explorar uh, qué está pasando en temas de adaptación familiar, de, que tiene que ver con organización familiar, que tiene que ver ¿Mm? con esta gestión y también bienestar económico, recursos familiares, ¿vale? entendiendo también pero, que hay una estabilidad emocional pues, que sale muy bien, mejor puntuada y que también puede ser un elemento interesante a partir del cual es pero yo os digo esto, la veremos ahora, en breve. Y entonces ya solo para finalizar esta primera parte, el recordaros ¿no? un poquito que, que ya lo que hemos dicho, pues que entendemos que estas escalas pueden, ¿no? que el uso de estas escalas pueden y deben ¿no? ser una buena herramienta para trabajar y entender mejor... a, a el trabajo que hacemos a nivel individual con cada una de las familias, pero también a nivel de servicios, a nivel de entidad. Y también uh, creemos que tienen que servirnos para poder evaluar uh, las políticas uh, que tenemos, las políticas dirigidas a, a las familias con hijos a, con algún tipo de discapacidad intelectual y en el desarrollo. Y seguramente no solo evaluar las políticas. Es decir, uh, creemos que nos tienen que servir tanto para evaluar la necesidad de estas políticas y justificarlas, justificar que necesitamos este tipo de políticas que tienen que ir hacia esa dirección y también evaluar el, el impacto de estas políticas. ¿no? En qué medida realmente nos están ayudando ¿no? o las tenemos que ir ajustando. Y también, como no puede servir de otra manera, pues también nos tiene que y pueden y deben ayudarnos a comprender cada vez mejor uh, la realidad de las familias de nuestras familias de estas familias con las que estamos trabajando ¿vale? y hasta aquí de una manera breve no sé si a lo mejor muy breve uh, uh, es la presentación o lo que queríamos compartiros uh, queríamos compartir con vosotros no sé y he ido demasiado, ¿verdad? ahora voy a ver, voy a dejar de compartir. Y yo a lo mejor un poquito de prisa, uh, pero um, esto era ¿no? esta primera parte que, que queríamos, ¿no se oye? Estoy muy bajito, pero dale, dale. ¿No? A ver. Ahora sí, ahora sí. Es que hay, se va y viene. ¿Ahora me oís mejor? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale. Pues entonces, bueno, pues esta, esta era esta primera parte que era muy breve, pero que queríamos compartir con vosotros. No sé si hay dudas, comentarios o si queréis uh, hacerlos hacia el final. Tampoco, no sé si. Espero que se haya podido oír bien todo. poquito así ha no dice Claudia que <risa> con <risa> vale pues entonces si sí, no hay eh, no hay dudas o, o lo que tú dices a lo mejor lo dejamos después para eh, para las eh, para las posibles eh, a lo mejor dudas que podamos tener si queréis podemos pasar la segunda parte. Si ¿Se os parece pasamos la segunda parte, cuando Cecilia, Davia y Ruth abran preguntas, hay que levantar la mano. Podéis hacerlo pidiendo en el emoticono de reacciones, levantáis la mano y os vamos dando la palabra cuando llegue el momento, ¿vale? Bueno, pues si os parece vamos compartiendo nuestra eh, presentación de esta segunda, de esta segunda parte. Bueno, como, como señalaba Joana, nuestra intención era, una vez que recordásemos eh, la utilidad de las eh, de las escalas y, y cómo eh, se utilizaban y, eh, y cómo se puntuaban y qué resultados nos podían proporcionar, pues ahora la idea es eh, pensar eh, juntos eh, y para ello eh, qué mejor que tener una oportunidad de, de, de compartir eh, ideas o compartir diferentes maneras de también de analizar y, y después de trabajar con la información, que hacerlo a partir de una experiencia. Y para ello pues agradecemos enormemente la, la generosidad y el trabajo que a este respecto pues eh, ha llevado a cabo Nuestras eh, compañeras de, de AMAS, junto con eh, Davia, que ha ayudado también a recoger, a analizar y mostrar la información. La idea eh, ahora es mostrar la experiencia de lo que se ha hecho, pero en este caso centrada en la utilidad para la mejora de los servicios. Perdón, como mostraba Joana, podemos utilizar las escalas a diferentes niveles. Por ejemplo, hemos visto, para mejorar o para eh, conocer a la familia, reconocerla, como, como mencionaba, y diseñar planes de acción. Bien. Esa parte también eh, la abordaremos en próximas sesiones. Hoy vamos a trabajar sobre cómo eh, utilizar, eh, de qué manera utilizar los datos para reflexionar sobre nuestra propia eh, entidad, sobre nuestro propio servicio, organización, para obtener información respecto a cómo están las, eh, las familias y eh, diseñar planes de acción encaminados a mejorar la organización. No podemos olvidar en este sentido que un aspecto muy importante de valoración de cómo lo estamos haciendo en nuestra entidad es ver, cómo impactan nuestras acciones, cómo eh, eh, eh, están nuestras familias respecto a calidad de vida y cómo estas acciones que llevamos a cabo introducen cambios, mejoras eh, positivas en la calidad de vida de las, eh, también de las familias. En ese sentido, eh, como decíamos, vamos a ver cómo eh, en, este, en este ejemplo, desde la Fundación AMAS, se ha utilizado la información y cómo Después ha trabajado junto con las eh, familias para introducir eh, mejoras en las mismas. Esto no, por favor, no lo, no lo veáis como un modelo, no, no pretendemos mostrar en absoluto modelos, sino simplemente prácticas que nos pueden inspirar o nos pueden ayudar a reflexionar respecto a cómo eh, también podemos utilizar este tipo de herramientas en nuestra, en nuestra entidad. Habrá dos momentos en los que sí que os pedimos vuestra ¿no? participación, aparte de al final todo lo que consideréis oportuno y es cuando eh, vamos a par ir parando para nuestra Bueno, nosotros eh, en este caso lo hemos hecho así. Eh, ¿Se os ocurre otra manera de hacerlo? Entonces, bueno, en esos momentos, pues bueno, abriremos eh, también aquí los micrófonos o el chat para que podáis intervenir porque, como decimos, se trata de un espacio de reflexión conjunta para construir juntos, para construir juntas. Así que cuando, cuando queráis, pues eh, comenzamos. Muy bien, pues eh, la mayor parte de la presentación la va, la va a llevar Davia, que es la persona que nos, que nos ha facilitado ¿no? todo el análisis de, del, de, de lo que a mí me parecían muchos, muchos, muchos datos. Y, y yo voy a acompañarla un poquito en esta primera parte para presentaros un poco y ubicaros en, en Fundación Amas y también para... Mmm, que esa parte que acabo de decir de enorme dato, no se os haga un poco bola ¿no? y para explicaros cómo hemos accedido a todos esos datos de poquito en poquito y sin que supongan un, un sobreesfuerzo muy grande para la entidad y para las personas que lo estamos apoyando. Pues Fundación eh, está en la Comunidad de Madrid, Fundación Amas es una entidad que acompaña a la persona y a sus familias en todas las etapas. Eh, y este proyecto en concreto aterriza en el área de infancia. Hemos iniciado las escalas de calidad de vida, aunque en, en esta área, ¿no? en los tres centros de atención temprana que tenemos, conjuntamente con el servicio de apoyo a la, a la infancia y a la adolescencia. Es decir, cubrimos de esa primera parte de la escala de los a los 18 años, y es las que estamos utilizando. Davia va a presentar los resultados de, de una primera parte, ¿no? que, eh, que han sido unas 200 escalas, y aunque en la actualidad ya llevamos 400 escalas recogidas, uh -huh. que, que hemos aumentado en, en poco menos eh, de un año. ¿Qué más os cuento? Eh, yo creo que pasamos a la siguiente, ¿vale? Y os digo, nosotros, como bien decía tanto Cecilia como Joana, eh, empezamos con muchas ganas de tener el análisis este meso y que tuviera apoyo a la organización, pero nos sentimos mucho más cómodas en el análisis individual. ¿no? Hemos utilizado las escalas en esa parte individual que en otro momento eh, y en otra sesión veremos cómo se hace, porque también nos parecía una oportunidad para trabajadores sociales de sumarnos a, a esta transformación de los servicios, a este cambio de mirada hacia la familia, apoyar a nuestros eh, compañeros y a nutrir los, los programas individuales o familiares que tenían las familias de atención temprana. Eh, yo recuerdo muchos años atrás, Climent decidirnos algo muy importante, ¿no? que para recoger estos datos lo más importante era empezar. ¿no? Y empezar poco a poco. Entonces él nos empujaba um, a quizás empezar con las familias que entraban nuevas ese año, o un tanto por ciento de las familias que entraban nuevas ese año y justo así lo hicimos en todos los centros de atención temprana de la fundación empezamos en mayo junio del 20 decidimos que en septiembre cuando entraran las familias nuevas le íbamos a incorporar esa escala ¿Vale? y de esa manera como os decía hemos pasado de tener el, de, en marzo sí. de, del marzo de, mayo, de este año de mayo de este año ahora 400 escalas eh, y yo creo que a nivel así De, de, de, de presentación Creo que con esto os hacéis un poco la idea De cómo lo hemos ido haciendo Y si no, al final Pues me preguntáis más datos vale Porque yo creo que lo importante Es ese análisis que ahora nos va, nos va a hacer Davia También deciros que para nosotros La presencia de Davia eh, De Joana y de Cecilia Han sido súper importantes Y su generosidad ¿no? Porque por más que nos explicaban el cómo hacerlo, ha sido importante el poder ver esta práctica, ¿no? que es justo lo uh -huh. que presentamos hoy, ¿no? el cómo se lleva a cabo, ¿no? No, no solamente y cómo impacta en la entidad, ha sido muy importante para, para que sigamos queriendo hacer esta parte meso y por supuesto la micro, que, que nos parece importantísimo. ¿vale? Entonces, paso la palabra pues a Pues Ahora Arabia. pasamos a sentaros un poco el análisis que hicimos. El, el trabajo se, tiene dos partes, una primera parte que, en la que analizamos las escalas y una segunda parte que fue la sesión con las familias. Entonces, eh, Lo primero que hicimos fue corregir las escalas, como dice Ruth, eh, nosotros corregimos eh, 238 escalas que se pasaron desde octubre de 2020 hasta marzo de 2022. Entonces, eh, las puntuaciones que obtuvimos, eh, trabajamos con la puntuación directa, eh, con la puntuación percentil que nos ayuda pues, a situar a la familia con respecto a las demás familias y nosotras incluimos un tercer tipo de puntuaciones que fueron los rangos de percentiles, ¿vale? Eh, porque consideramos que eh, era mucho más, más claro eh, trabajar con estos, con estos datos porque nos permitía pues, eh, sacar conclusiones más claras. Entonces, eh, lo que hicimos fue, eh, en primer lugar, eh, obtener las medias, eh, la, la media de la puntuación directa, nosotros en ese caso lo trabajamos con puntuación directa y luego obtuvimos eh, la puntuación percentil de esa, de esa media y luego hicimos eh, calculamos los porcentajes de las familias que se sitúan en cada rango de, de percentil, tanto para la escala total como para cada dimensión. ¿Vale? Eh, si queréis, os paso a mostrar primero eh, cómo salieron. Nosotras probamos a hacer trabajar con los tres tipos de puntuaciones para ver cuál nos, nos iba a servir más. Entonces, aquí veis... Eh, lo que es eh, la gráfica con las puntuaciones directas, que una, o sea, nosotros probamos a hacerlo para ver si podíamos sacar pues, a lo mejor datos más interesantes, pero sí que vimos que era eh, mucha información y que era mucho más difícil eh, pues, eh, sacar conclusiones de, de estas tablas. Entonces, eh, trabajas con, trabajamos con puntuaciones percentiles, pero es verdad que lo mismo, eh, salían gráficos como muy muy complejos que no te daban pues, eh, pues una tendencia clara. Entonces, nosotros lo que hicimos fue eh, agrupar esas puntuaciones percentiles por, de 10 en 10, que eso pues, nos permitía pues, obtener eh, datos más, más precisos y más claros. Y eh, también esto nos ayudaba también eh, para, para el análisis eh, descriptivo de, de, las, eh, de los resultados porque nos permitía pues, hacer un análisis en, en, en base a la, a la curva de normalidad. ¿vale? Eh, Nosotras eh, describimos un poco los resultados en base a estos rangos. Vale, encontramos aquí que es eh, eh, el, desde el perspectivo 30 hasta el 70, nosotros consideramos que era eh, pues, eh, Puntuaciones dentro de lo esperado ¿vale? que pues, nos indican una calidad de vida aceptable, luego los percentiles que van desde a partir del percentil 70 estarían, eh, serían puntuaciones eh, muy altas ¿vale? que pues, indican eh, una calidad de vida muy buena y luego eh, los percentiles menores de 30 son, pues, eh, indican una calidad de vida muy baja y es aquí nosotros donde pusimos eh, el foco a la hora de analizar los resultados. Nosotros eh, incluimos también una, un, un tercer eh, un, un rango que es el percentil de 0 a 10 porque nuestros resultados llaman mucho la atención que aparecía un porcentaje muy alto. Entonces queríamos también, dentro de lo que son los percentiles bajos, destacar ese, ese rango en concreto. Entonces, bueno, regresamos aquí un momento y luego si queréis da, damos un poco paso al debate que quiere iniciar. Bueno, antes, después de de, de, de, de, de continuar con. Cómo, eh, eh, ¿Cómo se hizo ¿no? con toda esta, esta información? Pues hemos mostrado una manera de organizar las puntuaciones, uh -huh. eh, pero que, como decimos, no, no es que eh, sea necesario hacerlo así, sino que en, el, eh, en, en nuestro caso resultaba de, eh, de utilidad, pero que se puede organizar de diferentes eh, maneras. Por ejemplo, eh, eh, Davia Rup, si sois tan amables, si ponéis la última imagen... Para expresar lo que queremos. Por ejemplo, aquí lo que, eh, la justificación eh, fue, bueno, pues vamos a, eh, a organizar el porcentaje de familias que se encuentran, pues como veis en el percentil del 0, del 0 a 10, eh, del 10 al 20, del 20 al 30, para ver cómo se distribuyen las familias de nuestra entidad. Hay otras posibilidades que a lo mejor ahora pues podemos discutir o a lo mejor habéis, eh, vosotros las habéis, hecho, eh, los habéis eh, agrupado de otra manera que puede ser de, en cuatro grupos de las familias que se encuentran del percentil del 0 a 25, del 25 a 50, de 50 a 70. Se puede hacer también así eh, eh, perfectamente. Y de otra manera. Pero en este caso, eh, ¿por, qué, ¿por qué se tomó en último término la, la, la decisión? Porque uno puede decir, uff, eh, eh, está muy, muy parcelado. Pues porque eh, sí se había detectado que había familias cuya percepción de calidad de vida era muy baja. Y eh, de esa manera decíamos, bueno, vamos a trabajar eh, centrar la atención en aquellas que se encuentran o que perciben su calidad de vida eh, peor. Y eh, eso lo pudimos eh, ver con más claridad eh, pues de esta manera, es decir, bueno, ¿quién es, eh, qué, qué porcentaje de familias se ven en, en, esa, en, en ese rango eh, que va de 0 a 10, que nos está indicando que tiene una percepción de calidad de vida muy, muy, muy baja, ¿no? Recordad que lo que estamos haciendo es situarlas las familias en referencia al resto de familias. Es decir, en referencia al resto de familias, ¿cuántas eh, se, eh, perciben su calidad de vida? Pues fijaos en estos márgenes tan bajitos de, de, eh, de 0 a 10. Y sin duda eh, también eh, preocupaba sobremanera la, aquellas que se estaban situando, fijaos, incluso en el percentil, el percentiles entre eh, 10 eh, eh, y 30. Por esa razón, en este caso, el centro C decidió eh, organizarlo de esta, de esta manera. Entonces, ahora queríamos saber, pues, compartir con vosotros, con vosotras, si organizarlo de esta manera lo veis útil, si lo habéis organizado de otra manera, que creáis que es mucho más, más clara para vosotros, para vosotras eh, o para vuestra entidad. Nos gustaría conocer vuestra opinión. En ese sentido, Cecilia, también el impacto que tuvo en la organización es que nosotros pudimos traducir una manera diferente de, de utilizar los recursos. ¿no? O sea, nos dio pistas a cómo el Departamento de Trabajo Social, de Psicología y cómo... En general, todo el mundo, a, la, a las familias que estaban por debajo de 30 y especialmente a las que estaban por debajo de 10, sabemos, ya no de una manera intuitiva, sino con datos, que hay que eh, darle una especial atención y estar como más, mucho más atento y mucho más eh, recursos a esas familias. O sea, que ya simplemente este dato también tuvo impacto en, en la atención a familias. Porque vemos, como veis, también de 30 al 40... Eh valorar el porcentaje de familias que tenemos, pero si nos ofrecía lo que están diciendo, ese, esa distribución de la situación de las familias contra su percepción de calidad de vida en la, en la entidad. Eh, ¿Qué opináis? ¿Creéis que es útil o creéis que sería útil para vosotros vosotras organizar eh, lo de otra manera? O, incluso a lo mejor, ¿cómo, ¿cómo los utilicéis vosotros en vuestro centro? Quien quiera comentar cómo lo ha utilizado en otro centro, que levante la mano y le vamos dando palabra, ¿vale? ¿Queréis que pongamos las caras, por si tiene que ser más fácil? Eh, Claudia, eh, veo que levantas la mano. Claudia Rosario. Abrir el micrófono si queréis, Claudia. Ahora, ahora. Hola, perdón, es que no podía activar el micrófono. No, yo entiendo que el, el gráfico que estamos viendo es de puntuaciones totales, ¿no? Entonces me gustaría, eh, no, no, no sé si estoy haciendo un comentario que está fuera de lo esperado, pero quisiera saber cómo habéis manejado eh, los resultados por categorías, ¿no? Porque en el ejemplo que, que nos ponía Joana, veíamos ¿no? que había una puntuación general de un caso en el que quedaría en una franja pues aceptable, ¿no? pero dentro de cada categoría, ¿cómo, ¿cuál reflexión o cómo lo habéis abordado? Bueno, eh, eh, lo que he mostrado fue como un poco el criterio que, que seguimos, pero eh, ahora mismo, después os voy a presentar los resultados que sí lo hicimos tanto para la escala total como por las dimensiones. ¿Vale? Eso fue un poco el criterio. Claro, pero aquí eh, eh, lo que se, no, se ha mostrado no es el porcentaje de familias que estaban agrupadas en función de puntuaciones directas. ¿no? Lo que eh, aparece ahí es en eh, eh, función de los percentiles, es decir, lo que se ha trabajado son con eh, los percentiles, es decir, el porcentaje de familias que se encuentra en, eh, en determinados intervalos, eh, en cuanto a percentiles. Ya, ya. Eh, es decir, eh, lo que se hizo fue puntuaciones directas, se, eh, eh, con ellas eh, lo que se hizo fue se pasaron todas a, a, al percentil que correspondía y lo que se trabajó fue con los percentiles es bien, el porcentaje de las familias que se encuentran en cada percentil, lo que ocurre que Claro, eh, eh, era muy complejo eh, manejar toda la tabla de percentiles, Sino, entonces lo que se hizo es saber cuántas se encuentran en el percentil del 0 al 10, cuántas se encuentran en el percentil del 10 al 20, así en intervalos de 10, que eh, en algún caso también podéis pensar que, que, bueno, eh, agrupa, que se puede agrupar o puede ser útil agruparlo, por ejemplo, eh, pues cuántas se sitúan en el percentil entre el 0 y el 25, como decimos, entre el 25 y el 50, así por intervalos mayores, que desde cada entidad también eh, se puede tomar las decisiones según lo que pueda interesar. Y si se ve que tenemos, muchas como nos ocurrió muchas familias, que se encuentran en el, en el percentil del 0 al 25 y también del 25 al 50, pues en nuestro caso, pues, pues no nos resulta eh, útil para nuestros fines eh, una agrupación, digamos, con esos intervalos. Eh, nos interesa desgranar mucho más, ser mucho más finos para ver. Eh, para acercarnos a cuántas familias se encuentran en los percentiles más bajos. Por eso fue esa decisión de ir a intervalos eh, mucho más pequeños. Mm. Sí, los, los intervalos, los rangos, no vienen predeterminados por la escala. O sea, los rangos, estos intervalos, es decir, pues de 1 a 10, de 10a, los definimos cada uno en función también de la intención que le ponemos, en función de lo que vemos, porque repetimos lo que para mí es un 50 y es una fortaleza, pues a lo mejor para ti no lo es. Entonces, el, el sentido propio te lo va a dar. La familia, o como ahora veréis, eh, eh, las familias, pero uh, nos ayuda a ordenarlos y nos ayuda a ver posibles. Y, y, y, y el rango, la medida, lo pones tú, o sea, lo miras tú en función de lo que quieras, bueno, de lo que presigas. Había ¿Mm? otra mano por aquí levantada, las compañeras afanas. El micro, por favor. Vale, ya, ya, se nos escucha. Para nosotras, eh, que somos también un poco novatas en la, en la aplicación de escala, eh, bueno, nos han dado una idea buenísima para arrojar esos resultados a nuestra entidad y, lo va, y yo creo que lo vamos a aplicar porque resulta, yo creo que resulta muy práctico, pero en relación, por ejemplo, a lo que comenta también Claudia Rosario, se nos ocurre, hacer lo mismo, es decir, utilizar esos rangos para cada dimensión en clima familiar pues en nuestras familias familia, han obtenido eh, los rangos de percentiles, de clima familiar han sido estos y también en función por ejemplo de si mi entidad se quiere eh, quiere trabajar mucho el tema de la autonomía ¿no? de esa persona con discapacidad podemos utilizar esos rangos para esa dimensión en concreto ¿no? se nos ocurre Sí, Genial. yo lo único... Bueno, Cecilia, dilo tú si quieres. No, no, no, le iba a agradecerle el comentario, pero eh, sigue tú, Joana. Sí, bueno, el, y además es, es muy chulo. Yo lo único que os diría es, intentemos utilizar el mismo rango que acordemos, tanto para la puntuación total como para la puntuación por, por dimensiones. Es decir, si, si los rangos los hacemos de 10 en 10, ¿no? ¿Cuántas familias están? ¿De 0 a 10? ¿De 10 a 20? ¿De 20 a 30? Entonces, utilicemos este criterio, tanto para la, la total como para la, las, de las sí, dimensiones sí. o áreas de vida. Uh -huh. muy bien. Porque os ayudará mucho a entenderlo y a comprenderlo mejor, ¿no? Y os ayudarán a ordenarlo muy bien. Claro. Porque por ejemplo, hay alguno de vosotros o de vosotras, ante la, el gráfico que nos han mostrado eh, Ruth y Davia, pues, eh, podría decir, pues también vamos a centrarnos en ese eh, en las familias que están pues en ese eh, con menos de, de 40. Es decir, también mm, ese rango tan, tan importante eh, que también tenemos entre 30 y 40, que como veis, pues también hay un porcentaje muy importante ¿no? de, de familias que se encuentran en ese, en, en ese rango. Con lo cual, nos, eh, lo importante, como veis, es que eh, ya después podemos ir, eh, ir afinando y a nosotros nos resultó de, más, más útil hacerlo de esta manera que, como os decíamos, con, agrupa que con agrupaciones mayores. Nos acercaba mucho más a mm. conocer eh, cómo estaban las familias del servicio con una calidad de vida. Eh, más baja. Alguno también podría decir pues me voy a centrar solo en, me voy a coger y de una manera muy exhaustiva las que están de 0 a 50 y lo voy a desgranar perfectamente. Ya según eh, eh, digamos los datos eh, que os podéis eh, encontrar en vuestras eh, en vuestras familias. Ojo que aquí nos estamos centrando en claro los percentiles más bajos pero también tenemos que entender que podemos ver eh, las for, eh, fortalezas enormes también de nuestras familias en las, eh, eh, con esos eh, eh, percentiles, digamos, ya eh, más altos. Es decir, eh, las familias que también tenemos en nuestra entidad que tienen una percepción también de calidad eh, de vida también mayor, eh, eh, más alta que que podemos también entenderlo como recursos importantes que nos pueden ayudar a la entidad, nos pueden ayudar también en nuestros trabajos con otras familias y demás. Nos permite ver también la enorme riqueza que tenemos en nuestra entidad, que también tenemos que saber eh, eh, aprovechar, porque esas familias también tienen otras eh, necesidades. ¿no? Eh, que pueden ser compartidas con las otras o, o diferenciales, con lo cual, como eh, decíamos, no, no, no despreciemos, eh, perdón la palabra despreciar, en el mejor sentido de la palabra, eh, del término, no decir, bueno, solo nos vamos a centrar en estas, serán nuestras prioridades, pero también lo otros son datos que nos están también proporcionando información muy valiosa. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora, bueno, ahora también lo van a compartir nuestras compañeras, pero el quien al final determina si es una fortaleza o es una necesidad son las propias familias. No es una puntuación, no es un percentil. El percentil me ayuda a situarlo en un, en un continuo y, y está bien porque ha sido una cosa ¿no? que nos han, hemos podido hacer ahora con las revisiones de poder estandarizarlo. Pero quien nos lo va a decir, al final también, o sea, la escala nos aporta mucha información, pero es complementaria con uh, todas las otras, porque la si es fortaleza o no, o cómo incluso utilizar esa fortaleza, va a ser la propia familia y o el grupo de familias con las que estamos trabajando. Y ahora vais a ver en este sentido cómo, eh, cómo se hizo. No. Eh, vamos a seguir compartiendo la presentación para que podamos también ver eh, las otras maneras de hacer los, eh, los análisis y la información que se obtuvo con las otras dimensiones. Ruth, todo, todo Cuando queráis, podéis continuar. Bueno, aquí os presentamos eh, los porcentajes de familias en cada rango. Con respecto a la escala total, ¿vale? Entonces, aquí veíamos y encontrábamos pues, una, una variabilidad en cuanto a cómo se percibían las familias. ¿no? Encontramos que el 40% de las familias sí que perciben que tienen una calidad de vida aceptable, que es, eh, sería lo que correspondería a los percentiles entre 30 y 70. Luego, el 30%. Eh, sí consideraba que tenía una calidad de, de vida muy buena que sería pues a partir del percentil 70 y luego pues encontramos también que había un, un alto porcentaje de familias que percibían pues una mala calidad de vida vale alrededor del 28% entonces lo que nos llama mucho la atención es que dentro de ese de de, ese, de esas puntuaciones bajas se concentraba mucho el, eh, las familias que tenían pues el, una calidad de vida muy mala que es entre el percentil 0 y 10, vale, que sería pues, el 14%. Entonces bueno, esos serían como los resultados de los porcentajes de las familias. Y luego también pues, calculamos eh, la media, vale, la media eh, fue pues, 144 de 175, que es la puntuación máxima, y que eso pues traducido al, al percentil sería pues, el percentil 50, vale. Te, también tener en cuenta pues eso, que había mucha variabilidad, que encontramos pues, familias tanto dentro de lo, de lo esperado como en, en ambos extremos. Eso es en cuanto a la escala total. Luego, pues hicimos lo mismo eh, con las dimensiones, ¿vale? y, Pues aquí eh, presentamos aquí los porcentajes de las familias, pues igual en, en cada rango y sí que veíamos que eh, bienestar económico, adaptación familiar y recursos de las familias son dimensiones en los que se obtienen eh, mejores puntuaciones, ¿vale? Pues vemos, por ejemplo, el 50% de las familias se eh, tienen, pues, perciben un una buena calidad en cuanto a recursos de la familia, el 37% eh, pues consideran que tienen un alto, una buena, muy buena percepción en cuanto a adaptación familiar y sí que vimos que eh, clima familiar y estabilidad emocional son dos de las dimensiones con peores eh, resultados. ¿vale? Eh, estabilidad emocional eh, tiene el 50% de las familias se encuentran por debajo del percentil 30. Y clima familiar, pues un, un 36%. Y luego, pues lo, lo que comentaba antes, que dentro de ese, de ese rango eh, menor de 30, hay el, el porcentaje eh, entre 0 y 10 es mucho mayor, ¿vale? Aquí, como veis, aquí, por ejemplo, el 30%, el 30% y clima familiar, el 19%. Entonces, un poco lo, las conclusiones que sacamos de aquí: pues que clima familiar y estabilidad emocional eh, son dimensiones en las que eh, los familiares tienen peor eh, percepción de, de calidad de vida. Esto también lo comprobamos al, al eh, calcular las medias, ¿vale? Hicimos pues, lo mismo, calculamos las medias para cada dimensión y aquí pues presentamos el percentil que correspondería a cada media. Entonces, recursos de la familia, adaptación familiar y bienestar económico estarían pues dentro del percentil eh, 50, ¿vale? Por, hay, eso indica también pues que hay esa variabilidad. de familias con muy buena percepción y hay familias pues a lo mejor con una percepción más baja. Sin embargo, la salida emocional y el clima familiar sí que el percentil es mucho menor. es entre el estabilidad emocional estaría en 37, el percentil 37 y clima familiar en 42. Eh, estos percentiles eh, se acercan un poco a, a lo que nosotros consideramos como, como el percentil 30, a partir del percentil 30 como, como donde ponemos la atención. ¿vale? entonces Por eso consideramos que estabilidad emocional y clima familiar eran dimensiones eh, con las que habría que trabajar. Eh, también de cara a la sesión con las familias, quisimos pues, destacar un poco eh, los ítems eh, que obtenían mejores puntuaciones, que en este caso pues, eh, destaca eh, los ítems, por ejemplo, 29, que dice: Mi familia recibe la atención médica que necesita, eh, todos los miembros de mi familia se muestran afecto y cariño, el familiar con discapacidad dispone de los bienes materiales adecuados para su edad, que bueno, son ítems que corresponderían también pues, con, la, con las dimensiones que nosotros veíamos que estaban con mejores puntuaciones, que eran pues, eh, recursos de la familia, adaptación familiar y bienestar económico. Y luego eh, dentro de los ítems con peores puntuaciones pues, encontramos, eh, disponemos de tiempo para la vida en pareja. Mi familia goza de un equilibrio económico suficiente para encarar el futuro con tranquilidad. Eh, mi familia puede permitirse algunos caprichos. Eh, todos los miembros de nuestra familia podemos llevar a cabo nuestros proyectos personales y profesionales. Esos ítems eh, se relacionan con las dos dimensiones que nosotros eh, vimos que eran más, más peor, que tenían peor puntuaciones que eran calidad de vida y, y, y, y, clima, y, clima, y eso, clima familiar y salida emocional, Pues bueno, estos ítems los presentamos también a las familias como un punto de partida para, para reflexionar con ellos. Además de calcular los, las medias y los porcentajes nosotros también quisimos como hacer un análisis extra eh, en el que hicimos un análisis estadístico pues para ver si había diferencias en cuanto a la calidad de vida teniendo en cuenta eh, las, las variables demográficas que evalúa la escala. Entonces, nosotros eh, rescatamos eh, estas variables, el parentesco, es decir, si quien eh, respondía a la escala era la madre o el padre, la edad del niño, el nivel de grado de discapacidad que tiene y el nivel de grado de dependencia. Entonces, nosotras es verdad que no encontramos pues, diferencias significativas también porque la muestra no era muy representativa. Había como mucha diferencia, por ejemplo, entre el número de padres y el número de madres o el, la edad de los niños. Entonces, no encontramos diferencias significativas, pero sí que consideramos que son pues, datos que sería interesante tener en cuenta de cara pues, a, a identificar y, y dar apoyos a las familias. Entonces, en cuanto a la variable de parentesco, sí que vimos que en la escala total eh, los, los padres mostraban pues, una tendencia eh, más baja, es decir, el porcentaje de, dentro del percentil menor de 30 era mucho más alto en padres que en madres. Luego, en cuanto a la edad del menor, vimos también pues, que las familias con hijos más pequeños tenían mejores puntuaciones que, que las familias que tenían hijos mayores. Esto pues, tiene un poco de sentido porque, al fin y al cabo, pues, los niños más pequeños tienen menos exigencias, entonces las tienen menos dificultades en, en su día a día. Luego, en cuanto a la edad de discapacidad, Aquí sí que vimos que había un, una diferencia significativa en cuanto a bienestar económico, porque aquí las familias que tenían eh, pues, eh, una discapacidad menor de 30 tenían un mejor bienestar económico, que bueno, eso también tendría que ver eh, en cuanto a que las familias, pues, esos niños, pues necesitan menos apoyos y, por tanto, pues, tienen que invertir menos dinero en, en esos servicios. Y luego en recursos de la familia vimos que también que las familias que tenían el. el, el certificado de discapacidad en trámite eran los que peor eh, eh, puntuaciones tenían en cuanto a recursos de la familia ¿no? y eso también tiene que ver en que eh, las familias pues al no tener ese, ese certificado no pueden acceder a los servicios que necesitan, eh, que necesitan su, sus hijos. Y luego, bueno, pues finalmente en cuanto al grado de, de dependencia, sí que vimos que los niños con con un grado 3 de dependencia, pues puntúa mucho más bajo en, en estabilidad emocional y en bienestar económico. También, bueno, pues cuando más, de, más dependiente es tu hijo, pues a lo mejor eh, los padres ya no pueden trabajar los dos o uno se tiene que quedar en casa, pues con el niño. Entonces eso, eh, al fin y al cabo, pues, eh, tiene un, un perjudica un poco la economía de la familia. Y ya finalmente, eh, tras pues, eh, obtener todas estas conclusiones a... A partir del análisis, eh, eh, organizamos una sesión con las familias, un poco pues, eh, presentándoles estos resultados y para reflexionar con ellos a partir de, de ellos. ¿vale? Entonces, un poco, el objetivo de la sesión pues, fue primero contrastar los resultados con, con las familias para ver si, si las conclusiones obtenidas les parecían que les representaba o, o si les parecía coherentes. Luego pues, identificar las necesidades que ellos consideran que tienen y luego pues, recoger eh, algunas de las propuestas que pudiese llevar a cabo la fundación pues, para cubrir esas necesidades. Entonces, nosotros eh, hicimos una sesión presencial de dos horas y convocamos bueno, a 15 familias, al final vinieron solo seis. Y bueno, lo primero que hicimos fue presentarles los resultados. Nosotros lo hicimos en, en folleto. Que al final pues, se lo llevaron a casa que para pues, poder, poder revisarlo y compartirlo con otras familias. Y luego pues, eh, discutimos con ellos estos resultados para ver si estaban de acuerdo. Y las familias que, que, que, eh, que estaban, pues, sí que nos dijeron que les parecía coherente y que estaban de acuerdo en que eh, estabilidad de emoción al clima familiar son como las dimensiones en las que ellos percibían eh, menor calidad de vida. Eh, luego, a partir de, de, ese, de esa reflexión en cuanto a, a los resultados, pues fueron saliendo eh, las necesidades que, que detectaban las familias, que estaban, muy, estaban relacionadas con esas dos dimensiones. Eh, una vez que detectamos esas necesidades, pues eh, las, eh, mediante una administración de grupo eh, fueron pro, eh, proponiendo pues, propuestas que pudiese llevar a cabo la fundación y finalmente una vez que tuvimos toda la lista de propuestas las fuimos eh, priorizando. Eh, bueno, esas serían un poco las propuestas que hicieron las familias. En primer lugar, eh, eh, Quieren desarrollar iniciativas que permitan a las familias tiempo de ocio, por, eh, tanto con familias con, hijo, eh, familias con los hijos o solo los padres eh, pues, separados, pues, favorecer redes de apoyo informales, por ejemplo, grupos de WhatsApp para organizar salidas, para eh, compartir información, y luego pues, generar espacios formales pues, para compartir informa, información, sentirse escuchados, eh, pues, tener tiempo de, de, de charlas con, con otros padres, y luego pues, también una mayor sensibilización en la comunidad pues tanto en colegios, en escuelas, en, en, en otros lugares también. Bueno, y a partir de, de todos estos resultados, tanto del análisis de las escalas como de la sesión con familias, eh, se propuso un plan de acción pues, para cubrir un poco todas esas necesidades que, que salieron. En primer lugar, a nivel de análisis individual, eh, se propuso poner mucha más atención en aquellas familias que presentaban percentiles por debajo del percentil 30 y sobre todo poner atención en las dimensiones de estabilidad emocional y clima familiar, que son las dimensiones en las que las familias suelen tener pues, una peor eh, calidad de vida. Y luego pues también para... Eh, para empezar a llevar a cabo eh, las propuestas que hicieron las familias, eh, se ha empezado a trabajar con el grupo de familias en acción pues, para, para desarrollar estas, estas propuestas. Esto se traduce, pues eh, se han presentado estos resultados a todos los equipos eh, del área de infancia, tanto a los centros de atención temprana como a, al equipo de Estella. Y porque además... Eh, en, en relación al primer, al primer punto, ¿no? Pues para estar atentos a esas familias que están por debajo del percentil 30, porque en la devolución de la escala de calidad de vida y en la conversación que se genera con la familia, están presentes todos los, todo el equipo que interviene con la familia. Entonces, se hace la devolución, se tiene en cuenta en estos datos, tanto el del percentil 30 como el tema de la estabilidad emocional y el clima familiar, y cuando se programan los objetivos, se intentan incluir objetivos que tengan un impacto y que la familia decida que para ellos son importantes pues, eh, para establecer cambios en su, en su vida. Después, con el grupo de Familias en Acción, eh, este grupo es un, un grupo de, de varios profesionales que dinamizan el grupo y varias familias que son nuestras representantes, es decir, los representantes de los diferentes centros de atención temprana y de Estella, es decir, del área de infancia. Este grupo lo que ha hecho ahora en septiembre es poner en marcha unos encuentros que se que han llamado charlamos un ratito eh, con el fin de tener esos encuentros informales entre familias que además a su vez ha, ha generado un grupo de WhatsApp en el que ya hay varias familias incluidas y que vamos a poner en breve en, en la puerta, en el cartel o no sé dónde por, para que todas las familias que puedan inclu quieran incluirse en ese grupo informal de WhatsApp puedan hacerlo y por tanto puedan acceder también a los encuentros informales. Son, están haciendo encuentros que van desde ir a caminar a poderse tomar un café. Justo de hecho, hoy creo que han quedado para tomar un café. Y por último, eh, también eh, saber que las familias querían esa parte de sensibilización nos ha hecho sumarnos eh, en, en Fuenlabrada, en este, en este caso, a una acción que se está llevando a cabo conjuntamente entre los equipos educativos, el colegio Miguel Hernández y cuatro o cinco mamás que son de diferentes colegios y son unas mamás estupendas, que nos han pedido que les ayudemos a, hacer a, a realizar acciones de sensibilización en los colegios de Fuenlabrada sobre lo que es el autismo. Entonces, nosotros estamos apoyando a las mamás en esa parte de formarse a ellas. Ellas han comprometido a llevar a cabo la acción en los coles, se han apuntado 16 coles de Fuenlabrada, y además de llevarla a cabo la acción, se comprometen también a que las familias que vayan saliendo de esos grupos informales y quieran participar como sensibilizadoras, a ellas ser las formadoras, ¿no? con, con esa doble perspectiva de empoderamiento familiar y, y de sensibilización a la comunidad. Y de momento, eso es lo que estamos haciendo. Yo quería... Sí, justo. O sea, decir, ¿no? ¿Sí? Invitaros sí, sí. A, a eso quería hacer eh, un, unas consideraciones para entender eh, un poco todo ese trabajo, ¿no? que, que se ha hecho desde más y que como veis lo importante eh, es que es sostenible, que se está haciendo sostén, sostenible. No es una experiencia que quedó ahí, que se juntaron y que después sí, se quedó unos grupos de familias que bien que, que aquella reflexión que nos hicieron. Desde un principio, el diseño que... desde Además, ¿qué podemos hacer para que esto tenga una continuidad? y no se quede una actividad aislada, en un grupo, porque no se, era, no, no se pretendía hacer un grupo de discusión de padres, porque sí. Eh, entonces, en este sentido, el, el pasar lo que nos han mostrado Davia y Ruth, nos pues cogimos los datos y eh, organizamos un grupo, que en este caso pues fue el tiempo que, se, que estaba disponible, se puede hacer con más tiempo o varias sesiones cada uno, también como considere, pero la cuestión era, lo que decía Joana, tenemos estos datos, pero son ellos las que tienen que dar sentido, nos tienen que ayudar a entender qué es la fortaleza, qué son realmente las necesidades, entender. Eh, lo que hay detrás y es lo que se hizo. La primera parte fue discutir, reflexionar sobre esos datos. ¿Por qué está, tenemos estas puntuaciones en bienestar emocional? Eh, eh, ¿Qué hay detrás? ¿Qué, eh, ¿qué ocurre eh, eh, eh, en esto de clima? Que lo trabajábamos, mostrábamos qué significaba eh, los ítems. ¿Por qué? Es decir, estábamos eh, haciendo eso de reconocer las familias de nuestra entidad gracias a las propias familias. Y después la, segunda, la, siguiente, la siguiente parte era, bien, ¿cómo podemos mejorar desde el centro? Escuchando, ya estamos seguramente haciendo mucho, pero la idea era, bien, vamos a identificar a partir de aquí qué necesidades tienen y analizar con ellas qué necesidades están cubiertas por los servicios que se ofrece desde la entidad y cuáles no. Entonces, como que se hizo esa tabla de doble entrada en donde se identificaron todas esas necesidades y dijeron, bien, ¿cuáles están, eh, digamos, están teniendo respuesta por parte del servicio? Con lo cual la pregunta es, ¿tenemos que reforzar ese, esa, esa acción que estamos llevando a cabo o es suficiente? Y des, se descubrieron necesidades que no estaban cubiertas. Y entonces ahí lo que comentaba también... Nadie se dijeron, bueno, prioridades, y de estas porque no podemos empezar con todo, porque, porque, porque todo a la vez nos puede desbordar, pues bien. ¿Cuáles son prioritarias? Y entonces se eligieron prioritarias. Esto se llevábamos preparada una técnica que era la de diamante, que era haberles organizado por grupos y haber elegido y haber ellos organizado cuáles son las, pues eso, las por las tres más importantes. Pero como estaban poquitas familias, pues no hizo falta hacer esa dinámica ya de pequeños grupos y lo hicimos todo. Entonces se identificaron pues cuáles serían esas tres prioridades eh, eh, principales y a partir de ahí pues ya fue la siguiente parte es decir, bien eh, estas, este, hasta qué punto eh, eh, tienen respuesta por parte del centro y hasta qué punto del, del servicio de la entidad y hasta qué punto requieren que pensemos en cosas nuevas y en aquellas que sí que requería pensar cosas nuevas porque se veía que, que, que era una necesidad por eso no cubierta entonces lo, ahí lo que se hizo es ideas con ese grupo eh, que ayudarían a, a, que, a que pudiésemos eh, dar respuesta a esas necesidades y además con otra mirada que teníamos como de esos principios que guiaron la acción y es también conseguir en la línea de que decía también Rudi, el empoderamiento de las familias, no solo que ellas sean las que ideas sino que e invitarlas hasta qué punto os, os podéis implicar. Por eso también decíamos lo de ver esas otras familias que tenemos como también fortalezas que, eh, a la hora de implicarlas en acciones. Con la idea de poner en marcha lo que llamamos lo del liderazgo distribuido, para que esto funcione, para que no sea una actividad eh, aislada, tenemos que implicar a, a personas de la entidad, no solo a... Compañero, lo bueno de esto es que Ruth está aquí, pero podía estar otra compañera, podía estar, Mar, eh, porque digamos se está compartiendo, se está compartiendo. Eh, han hecho un enorme trabajo eh, Ruth y, y, y Mar en la entidad de, de, de, de transmitir todo, eh, todo esto eh, de tal manera que ya no es solo que sea algo compartido en la entidad, sino que además se ha conseguido que algo. Que, que bueno nos tendrían que dar una buena clase, como lo han hecho también Ruth, Emma, las compañeras eh, de AMAS, de conseguir ese liderazgo por parte de las familias, porque las acciones que han mencionado las están liderando una buena parte de las propias familias, mm. surgen iniciativa de ellas, y, lo que, eh, y, y con el apoyo eh, de ellas, para, desde nuestro punto de vista, ese es un saludable indicador de, de, de cómo funciona y, y de las sostenibilidades. No sé si estáis de acuerdo, eh, Ruth, eh, Davia. No sé si, si podemos vernos las caras. Sería, os, ¿os parece? Genial. Sí, sí, o sea, para nosotros ha sido eh, mmm... Pasar de la teoría a la acción, ¿no? tanto en el plano más de, de tú a tú, con la familia y con esa conversación, como en este plano más meso y de liderazgo de la familia, y ha sido como pues eso revelador, ¿no? de, de que se pueden hacer cosas diferentes, de que las familias tienen otro rol cuando se lo podemos dar y se lo, se lo queremos dar, y sobre todo también de, de distribución de la tarea, ¿no? porque... Muchas veces, si tú lees esa, ese listado de acciones, dices, pues no lo voy a poder llevar a cabo en muchos años, porque si tengo que hacer todo eso, tengo que sensibilizar todos los coles, tengo que llevar a cabo todos los grupos, pues en mi jornada no cabe. Pero en cambio, cuando las familias lideran una buena parte de esas actividades, es como más sencillo, más redistribuido. Y, y yo aquí me gusta porque me encantan todos los comentarios, que es, qué trabajazo, qué gusto, qué pasada, y la verdad que, que es así y, y, y es increíble todo lo que habéis hecho. Y, y además de, de estos agradecimientos, el, el poner el acento de una cosa muy bonita y muy importante que han hecho, y es que para que las familias puedan ta, tomar la iniciativa, para que puedan llevar a cabo iniciativas, tienen que tener información, tienen que entenderlo, ¿vale? Entonces, una parte que no os han mostrado, pero que es muy, muy chula que hicieron, fue que a ellas no les dieron ni datos, ni números, ni... No, les, les compartieron como una infografía. Y era muy visual, entonces, nosotros, los datos que nos dan las escalas, las tenemos que entender nosotras. Pero las familias no entienden números y no tienen que entender números. Lo que entienden son, vale, eh, entienden de lo que les estás hablando. no Si tú le dices, bueno, esto es importante para ti, vale, sí, esto lo es, no lo es. Entonces, uh, lo que hicieron, que fue un paso que, previo que es muy importante, es traducir esta información de manera que las familias la puedan leer. Y a partir de poderlas leer, si tú lo que me das yo lo entiendo y lo puedo entender y, y, y es mi lenguaje, yo me puedo implicar al 100%. Si no lo entiendo, no me voy a implicar, no voy a poder llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, cuando hablamos de empoderamiento es porque compartimos la información. Y un punto clave es que esa información la que, tiene que ser una información comprensible. Y, y hoy no lo han compartido, pero sí que creo que, tan, ¿no? que, que realmente hicisteis un trabajo precioso aquí, el, el cómo les presentasteis a los papás estos puntos. Y, y, y yo creo que es crítico también. O sea, es crítico en el sentido de que es aquello que hace que, vale, sí, habláis mi mismo idioma y yo me puedo poner a trabajar con vosotras. Porque a los papás no les hablemos de puntuaciones. Bueno, no sé si a lo mejor podéis eh, compartir, se puede compartir. Es que yo ahora estaba buscando, mientras hablaba Joana, en los archivos, a lo mejor la, la, eh, el, el documento, de no, el, la fotografía. La ¿no? sí. Yo quería allí. señalar una cosa. Que, que no sé si también, bueno, Mar no, no, no está aquí con nosotros porque le coincide también otra actividad. Eh, pero también si eh, Ruth, que, que, que han estado en otras sesiones y todavía coinciden conmigo. El, si algo sabemos y lo hemos podido comprobar es para y es que en esos contextos para que realmente resulte útil tienen que ser reflexiones basadas en evidencias. En este caso la evidencia fueron los resultados que hemos obtenido a través de las escalas, traducidos cuando se lo planteábamos a las familias en un lenguaje que ellas pudiesen entender, eh, pero que Después también se les explicó cómo, eh, cómo se habían utilizado esas puntuaciones, pero, pero realmente lo importante es, estos son los resultados que hemos tenido de una manera comprensible, pero es el reflexionar a partir de las evidencias, no preguntarnos cómo estamos las familias, porque no, no, estos son los datos que tenemos. Porque eh, cambia también la manera de plantear el diálogo, porque sitúa a las familias en la, en la necesidad real y a nosotros eh, como servicio, justo en cómo están las familias, eh, qué nos están diciendo y ayúdanos a interpretar. Es decir, es con esos datos empezamos a trabajar juntos y ese fue el mensaje. Y ahí yo creo que que tenemos que trabajar mucho, ¿no? No, no, no, no llevar grupos de discusión para sentarnos a hablar cómo estamos las familias. Y, y otro punto también clave con lo que está diciendo ahora Cecilia y que ellas lo han hecho muy bien, como muchas otras, ¿eh? es, vale, nosotras os pasamos unas escalas y estas escalas, el hecho de que tengáis que dedicar 25, 30, 40 minutos a responder a estas escalas tiene unas implicaciones. Entonces, y esto es importante porque si no son los papás nos pasamos todo el día contestando, no todos, no, contestando escalas, cuestionarios, no sé qué. Entonces, bueno, va a tener... Si queréis que nosotros contestemos más, nos tenéis que mostrar que esto tiene una implicación, tiene una repercusión. Eso que decíamos, el por qué y el para qué de esta escala y qué vas a hacer con esta información y cuando esta información me va a volver en, en términos como los que ha vuelto eh, en esta experiencia que acabamos de compartir pues entonces ostras aquí me voy a implicar y cada vez que me pidas algo yo voy a estar allí pero si yo doy unos datos y después desaparecen o se van a otros sitios donde yo no los voy que no quiero decir que no sean importantes pero yo no los veo Uh -huh. Seguramente va a ser muy complicado sí. también que tengamos esta, esta participación y esta implicación de las familias. Sí, es verdad que me gustaría, si sí. sí, sois tan amables, justo os iba a pedir a eh, Ruth que, que compartísis también ¿no? eh, la experiencia incluso del propio grupo de discusión con las familias, eh, lo que supuso para las propias familias que también estaban participando ahí. Vale, esto cedo a lo mejor a, a Davia o ahora lo vemos. Yo también quería decir en relación con lo que comentaba Joana, que no se ha hecho en ningún momento un envío masivo a toda la población de las escalas, o sea, todas las escalas se envían de manera individualizada, con su enlace, el nombre de la mamá o el papá o ambos si lo van a recibir y explicando ¿no? que tiene esa doble perspectiva, que por un lado va a ayudarnos a seleccionar los objetivos o poder analizar si hay alguna necesidad y por otro también a, a que la organización pueda tener más datos para ofrecer más actividades o actividades más ajustadas a lo que ellos necesitan. Y que creo que la clave del éxito también en buena medida es justo esta. No, el, no solo lo que reciben, sino la parte esta de mi individualización. Yo es cierto que no estuve en, en el grupo, estuvo Mari y, y pero sí Perdonadme, que estoy ya como en hora límite y están empezando a sonarme cosas, perdonadme. Pero eh, sí es cierto que las familias que participaron de, de Castilla, que en este caso son, son dos, eh, bueno, una de ellas de hecho es la que lidera en WhatsApp, ¿no? Que, que se ha generado. Entonces, creo que sí que es una implicación como muy, muy lineal, muy directa, ¿no? Entre. y que. que entre lo que yo quiero, yo dije que creo que es bueno y yo me comprometo a continuar con ello. Entonces, no, no sé si te referías, Cecilia, a eso o tenías otra visión. Justo, ¿no? No sé si queréis compartir alguna eh, cosa más o los compañeros, compañeras que están. Eh, aquí con, con nosotros si quieren compartir alguna pues bueno, si lo han hecho de otra manera o alguna opinión o, o a lo mejor os habíais imaginado utilizar los datos no se so, te oye, se oye Ivana ¿ahora? ahora bajito, a ver lo mío es un drama, eh es que se te va y se bueno, te viene, ¿no? Mientras, ah. mientras viene el hablo de Jonas solamente deciros que estáis planteando ahí en el, en el chat, que, que os agradecemos mucho, bueno, eh, vuestros eh, comentarios, pero la situación de, uff, parece esto enorme, esto, que, que estábamos igual eh, que vosotros cuando, antes de, de ponernos en, en, en marcha, ¿no? Y, y, y, y es verdad que contábamos con manos para, para, para hacerlo, ¿no? Pero, pero hay que intentar, es decir, a lo mejor no llegamos a hacer otros análisis para ver eh, también la relación que hay por por yo que sé por, eh, con, con otras variables, pero al menos intentemos ir mm, eh, eh, tratando de recoger información que nos permita entender la realidad de, de nuestra entidad, porque además, como decía Ruth, el hecho de que además se enviasen de manera individual tiene otra utilidad adicional que lo comentaremos en las próximas, que es esto es a nivel de servicio, pero después ya el, el, el trabajo a nivel de eh, con familia individual. ¿no? Entonces, bueno, lo de intentarlo y, y lo de atreverse incluso a equivocarte, si no, no te funciona al principio a lo mejor organizar la información de una manera e intentarlo de otra. Había por ahí una mano, me ha parecido. Sí, Luz. Que no sé, ahora, ¿me escucháis? Sí, sí. sí claro. Eh, por lo que yo he entendido, aunque se ha enviado de manera individualizada, se ha enviado. No se ha realizado la pasación de la escala de manera personalizada con la propia familia, ¿no? Que claro, a nosotros nos ocurrió, yo soy, bueno, eh, soy la responsable de familias de Aspromani. Nosotros ya hicimos una primera pasación de la escala esta primera pasación la hicimos de esta manera, se envió a la familia eh, la escala para que nos aportara la escala con los resultados y claro, nos dictaba muchísimo los resultados de haberlo enviado de esta forma, hacerla presencialmente con la propia familia, porque muchas de ellas pues, no entendían ciertas cuestiones o la respuesta era muy diferente, hacerla de esta manera, hacerla de manera presencial con el profesional. Entonces, claro, nosotros ahora Estamos planificando y organizando con diferentes profesionales el hecho de poder pasar la escala, pero de manera presencial con toda la familia Es muy complicado. Eh, eso todavía está un poco ahí en el aire, pero claro, queremos tener eh, la información más objetiva posible para poder trabajar bien con esos resultados. No sé, ahí estoy un poco pensando todavía. Nuestro caso, en la, la, se, se, es verdad que os he dicho ¿no? que trabajamos en infancia y eso implica que la población con la que trabajamos de, de familia es una población joven, ¿no? que maneja bien eh, eh, internet, eh, whatsapp, eh, formularios online, y ahí nos estamos ya quitando ¿no? quizás eh, población más envejecida que puede ponerles nervioso o no saber cumplimentar la escala. Es por un lado facilita. Y luego por otro, nosotros nos planteamos también ¿no? si, si teníamos que acompañar a la familia o no, y en nuestro caso decidimos que no acompañábamos a la familia para no sesgar, en nuestro caso, ¿no? porque quizás lo que yo considero que no es cubrir tus necesidades básicas, tú consideras que sí. Entonces, eso me permite después en el post, en esa parte individual que hoy no vamos a entrar, pero voy a entrar un pelín, ¿no? y poderlo hablar con la familia. Oye, mira, me has dicho que tu bienestar económico está estupendamente según los datos. Pero eh, explícame esto un poco más, qué significa para ti o, o me llama la atención porque hemos tenido varias sesiones en las que me has pedido tal o cual, pero lo, lo trabajo como ya con trabajo con familia. ¿no? Claro, yo creo que en nuestro caso ese ha sido un factor, nuestra población es toda población adulta, entonces hay muchas familias que son mayores, es claro. un factor... Eh, Claro está que mi percepción no va a ser para nada igual que la de la familia ni la de una igual a otra. Cada una tiene una percepción de su calidad de vida totalmente diferente. Lo que para mí puede significar que calidad de vida para una familia puede ser tener X recursos para otra familia y dice no, no, yo con lo que tengo suficiente mi calidad de vida me sobra. Pero claro, no, por ejemplo, en nuestro caso nos encontramos con eso. Todavía tenemos a familias que son muy mayores, están haciendo relevo también en hijos, pero todavía quedan padres y esos padres no se dan el timón. Entonces es muy complicado que entiendan eso. También está el seco, que muchas veces la respuesta que dan de cara al profesional eh, no es la misma que a lo mejor darían en un anónimo. Claro, pero esto bueno, eh, esto va personalizado. Entonces claro, ahí está el factor con el que nos encontramos. Uh -huh. Levantaban también la mano compañera. Eh... Que no había salido por ahí, creo que la Lucía, puede ser. Alba, ¿no? Alba, Alba. Alba, cuando quieras. Abre el micrófono, Alba. Sí, sí, tienes permiso ¿eh? para abrirlo. Está bien habilitado el permiso para abrirlo. Dice que sí, pero que no puede, que necesita ah. cinco minutos. Mal, pues no sé si vamos a tener cinco minutos, que estamos fuera de hora, ¿eh? O ponlo en, el, ponlo en el chat, si quieres. En el chat. Um, yo a lo mejor sí que quería hacer un, un, un comentario a lo que estaba comentando ahora nuestra, nuestra compañera de, de luz, de que realmente la mejor manera de recoger los datos depende de cada familia. Entonces, hay familias que se sienten más cómodas en las solas, hay familias que se sienten mejor, más cómodas hablando. Lo que, lo que a veces sí que nos encontramos es que a, a la hora de responder y poner una puntuación a una escala, um, las familias piensan de una manera, incluso a veces las puntuaciones son más altas, que cuando empezamos a hablar de tu a tú. Y cuando empezamos a entrar en, vale, pero esto cómo se concreta, en qué resultados, qué es lo que realmente es importante, qué quieres que empecemos, ¿no? Cuáles son tus necesidades. Entonces, de ahí esta necesidad de, de, de disponer de estos dobles espacios, de, de no solo quedarnos con la información que nos dan las caras, sino siempre compartirlo. Y, y es, es muy difícil, es totalmente de acuerdo. Es muy difícil el cómo encontramos la mejor manera que se ajuste a cada familia y que se encuentren de una manera tranquila. Pero poquito a poquito, a, a la que ven que lo que yo aporto. Me, o sea, yo doy pero se me devuelve. ¿Cómo, ¿Cómo se me va durmiendo? Vamos entrando todos. Gracias, Luz, porque es difícil, ¿eh? Entonces, <ríe> ánimos. Pues si queréis damos paso a la última palabra que es de Apo max ¿vale? Interesante. Coronada, eh, de aprodimos del Condado. Eh, en, en primer lugar, daros la enhorabuena a todos por vuestro trabajo y por compartir ese excelente trabajo. Eh, nosotros hemos pasado parte de la escala de calidad de vida familiar, porque verdaderamente apoyamos a las personas y su familia Y nosotros cuando hemos pasado la escala, que ha personalmente, o bien telefónica o presencial, eh, solamente hemos invitado a un miembro de la familia que, a quien hubiese querido participar. Entonces, nos estamos planteando ¿Sería conveniente que le pasáramos la escala, la visión que tenga todos los miembros de la familia, o solamente un miembro? Esa era. Lo que, muchísimas gracias. muchísimas gracias. Por eh, es, una, es una pregunta que nos encontramos con frecuencia, ¿no? y, y bueno, me podrá corregir Joana ¿no? si, eh, si me dejo algo fuera. ¿no? Pero en realidad cuando les pedimos a las familias que respondan la escala, les pedimos que adopten la perspectiva de la familia. Es decir, que, que traten de pensar en, en todos los miembros de la familia y que adopten la, eh, la perspectiva familiar. Claro, cabe preguntarse si, como además eh, había mostrado ahí datos, que claro, que si en función de quién responde, aún así, claro, no puedes olvidar que estás contestando con tu perspectiva, ¿no? Pero en un principio, la, eh, la instrucción es, eh, trata de responder pero adoptando una perspectiva, eh, digamos, de familiar. Entonces, un miembro que represente, que normalmente sea el que lleve el, la voz cantante en la familia, en el sentido que tenga más relación con el centro que se, o que voluntariamente se ofrezca para participar sí, en no, la mejor las, claro, las necesidades sí. y la situación de, de su de sistema. Familia. Familiar. Sí. Perfecto, muchas ah, gracias. Sí, y es lo que dice Cecilia, ¿eh? pero el remarcar mucho el, el hecho de que, de que intenten ponerse en, en el punto de vista de todos. ¿vale? Y, y lo que es muy chulo, que cuando los trabajamos a nivel, a nivel de centro, lo interesante es que esté en este grupo de papás estén papás y mamás. O sea, que los tengamos todos, porque realmente lo vemos diferente. Incluso si yo soy la persona que tengo más contacto con o que estoy diariamente con más contacto con el centro... Tengo seguramente una visión diferente de uh, el, el papá o el progenitor o el adulto que no tiene tanta relación. Entonces, en la parte cualitativa, mirar desde las dos versiones. Y cuando estamos trabajando con una familia, la discusión es muy chula. La que, después, ¿no? la que explicaba ahora uh, Ruth, de, ostras, después empiezan ¿no? y digo, vale, ¿esto tiene sentido para vosotros? Para mí sí, para mí no, ¿no? porque también te ayuda a entender y comprender muy bien. La visión. ¿No? Uh -huh. es, es un punto interesante a remarcarlo y cuesta, ¿eh? porque claro, siempre lo hacemos más de nuestro punto de vista. Yo, eh, Si os parece, ya salimos 10 minutos de hora. Si os parece, cerramos. Hay una palabra, pero muy breve, eh, ¿vale? Eh, porque ya vamos mal de hora. Si quieres, abre y comenta. Sí, no sé. El micro... ¿No, no tienes oye. abierto el micro? Tienes mi mismo micro. <ríe> no se oye. No se oye. Ay, pobre. No, a lo mejor lo que podemos hacer, vea también, es que, que, que, que si podemos recoger sugerencias, comentarios, uh -huh. observaciones, que te lo hemos puesto contar. en el hemos puesto en el chat que quien quiera ah, hacer perfecto. propuestas de cualquier cosa que nos las envíe intentaremos contestar, vale. Incluso si de cara a la segunda sesión alguien se anima a decir va vamos a compartir nuestra experiencia, uh, no, no porque sea no para, para tener un punto para compartir conjuntamente pues será más que bienvenida. Uh -huh. Vale, pues muchas gracias a todas las muchas personas gracias. que os habéis conectado Especialmente a Joana, a Cecilia, a Dave y a Ruth Por compartir con nosotras vuestro conocimiento y vuestra experiencia Que por los comentarios que hay en el chat ha resultado muy interesante La grabación se va a subir a YouTube Y yo creo que mañana ya está disponible por si alguien la quiere ver O compartirla con alguien, está disponible y si emplazaros a que en breve, bueno, yo creo que ya en el 2023, haremos la segunda sesión en la que enfocaremos la utilidad de la escala individualmente con cada familia, ¿vale? Y podéis hacernos propuestas, sugerencias de que seáis vosotras las que presentéis los eh, resultados o algunas dudas concretas que tengáis, ¿vale? Y sin nada más, pues agradeceros nuevamente y nos vemos pronto, ¿vale? Un saludo. Pronto, adiós. Gracias por todo. Gracias.